Capítulo 5. Tras unas cuantas horas de vuelo tanto Anabi y Naruto miraban asombradas la torre, por otra parte tanto Naruto junto a Hinata estaban algo sorprendidos, pero no tanto ya que gracias a los recuerdos de tanto Vegeta y Goku reconocían este lugar sin mayor problemas, con eso llegaron a un punto que no podía acceder la nube voladora en donde tanto Inata y Naruto cargaron a Anabi y Naruto para llegar al templo de Kamisama a Anabi. One-chan, este lugar es muy gran, dijo esta, sorprendida mientras Naruto solo miraba todo con asombro y seguía a su hermano de cerca Naruto. Oni chan a quien estamos buscando, dijo esta al ver como Naruto junto a Inata se adelantaba a Naruto. Adende, él es Kami-sama, en eso escuchan una voz Mr. Popo. Veo que las reencarnaciones del señor Vegeta y Goku vinieron a vernos, ¿cierto? Kamisama 3-Dende. Sí, pero es interrumpido por dos gritos a Navi barra Naruto, a un monstruo. Gritaron ambas escondiéndose detrás de sus hermanos por otro lado Naruto junto a Hinata y Mr. Popo le salía una gota estilo anime al escuchar el grito de las niñas mientras tanto Dende le había salido una aura depresiva 14 Naruto. El es Kamisama, dijo este Naruto. El es Oni chan dijo esta mirando a Dende y al igual que a Nabi hicieron una reverencia en forma de disculpa a Nabi barra naruco. Perdón señor Dende, dijeron ambas Dende. Vamos no se preocupen, en fin a que han venido, dijo este de forma tranquila una inata. Nosotros veníamos a pedirle un favor, dijo la ojiperla mientras Dende y Mr. Popo miraban asombrados como era de respetuosa la reencarnación de Vegeta 2 Dende. ¿Y cuál es? Naruto. Es, si nos pueden emprestar las esferas del dragón para reparar uso 2 Mr. Popo. La ciudad natal de ustedes no, dijo este mientras el pelinegro y la rubia asentían Dende. Pero porque quieren reconstruirla Naruto. Lo que sucede que. Y así contando todo lo sucedido Dende. Ya veo, pero sabes hay otras dos personas que están ahí y una de ellas es familiar de ella, dijo apuntando a Hinata y la otra es tu hermana Naruto. ¿De qué habla? Yo sé que Neji ayudó a Anabi y todo eso, pero Mito Dende. Ella está muy arrepentida y tú lo sabes, pese a que estés enojado es comprensible, pero ella no te ha hecho ningún daño todo, lo contrario, ella te sigue defendiendo, dime qué harás Naruto. Maldición está bien cuando levantemos su por ambos, dijo este resignado y pudo ver la sonrisa de las niñas y la de Inata. por otra parte tanto Dende y Mr. Popo también lo hacían Dende. Mr. Popo puede ir por las esferas del dragón Mr. Popo. Si Kamisamas, dijo este mientras se retiraban un Naruto. Por cierto Dende usted nos puede emprestar la habitación del tiempo Dende. Sí, supongo que también querrás que te lleve con enmadaio sama para que te dé la autorización de que te entrene Kayo-sama no Naruto. Me le leyó la mente, dijo este mientras se reía, al poco rato llegó Mr. Popo con las esferas del dragón, en donde Dende le dijo Dende. Naruto ahora tienen más poder que antes así que puedes pedir tres deseos Naruto. Bien gracias, para luego decir Naruto. Sal de ahí Shenlong y cumple nuestros deseos. Grito este en ese momento las esferas empezaron a brillar y el cielo se empezó a nublar y de las esferas salió un rayo que fue directa al cielo en donde esta empezó a tomar la forma de un dragón. Cuando la luz tomó forma dejó ver a un dragón de color verde del cual hablo y asusto a Naruto y a Navi quienes se escondieron tras Hinata que también veía con sorpresa al dragón Shenlon. Ahora díganme cuáles son sus deseos, dijo este mientras bajaba el rostro para mirar a Naruto quien está algo sorprendido Naruto. Ah, es cierto, nuestro primer deseo, es que reconstruyas una ciudad llamada Usu Shenlon. Eso será sencillo, dijo este mientras sus ojos rojos brillaban y volver a decir Shenlon. Su deseo se ha cumplido, ¿cuál es su segundo deseo, Naruto? Quiero que ellas dos tengan sangre Saiyajins como nosotros, dijo este sorprendiendo tanto a Inata, a Nabi y Naruto Shenlon. Está bien ese deseo también será fácil de cumplir, dijo este mientras sus ojos volvían a brillar y ambas niñas se le oscurecía su cabello y ambas le salía una cola haciendo que estas cayeran al cambiar su centro de gravedad Shenlong. Bien ¿cuál es su último deseo Naruto. Deseo, pero este es interrumpido por Naruko Naruko. Oni-chan puedo pedir este deseo, dijo esta mirando a su hermano Naruto. Bueno, dijo este sorprendido Naruto. Gracias, y chan dijo esta mientras se ponía enfrente del impotente Dragón Shenlong. Y dime cuál es su último deseo, dijo este Naruto. Esto yo deseo, dijo esta mirando a su hermano y novia quienes no entendían qué iba a pedir pero luego sonrió Naruto. ¿Qué planes, Naruto? dijo este sospechando de lo que iba a hacer su hermana Naruto. Deseo que anavise mi hermana y ambas seamos hijas de Naruto y Hinata. Grito esta mientras los tres que escucharon el deseo de la ex pelirrubia miraban asombrados 10 Naruto. Espe, pero este no pudo intervenir ya que Shenlong dijo Shenlong. Ese deseo será muy fácil de cumplir, dijo este mientras sus ojos brillaban dando a entender que este se había cumplido Shenlong. Si eso es todo yo me retiro, dijo este mientras las esferas subían y empezaban a girar para luego esparcirse en la tierra y que el cielo volviera a aclararse. Luego de esto todo quedó en un profundo silencio que fue roto por Naruto el cual junto a Inata y Anabi salieron del shock Naruto. Pero qué demonios fue ese deseo Naruto, dijo este saliendo del asombro al igual que todos. Naruto, Sniff, estás enojado Touchan, Sniff, dijo esta mientras miraba al que alguna vez fue su hermano y ahora era su padre Naruto no Naruto pero, en ese momento es interrumpido por Naruto Naruto. Gracias Touchan, dijo esta mientras lo abrazaba Naruto. ¿Qué voy a hacer contigo? dijo este a la hora su hija Anabi. Entonces ahora soy su hija y hermana de Naruto, dijo esta con voz tranquila Inata. Ahora soy madre, dijo esta algo sorprendida y luego sonreír y abrazar a la que antes era su hermana y ahora su hija Anabi. O ne, pero esta no puede seguir ya que es interrumpida por Inata y Nata. No, no es onee chan ahora soy tu Okasan, dijo esta mientras abrazaba a Anabi, la cual solo sonrió y asintió y dijo a Anabi. Ay, Okasan, dijo esta mientras correspondía el abrazo de su ahora madre Naruto. Bueno, ahora voy a buscar a Mito Ineji, dijo este en un suspiro mientras se preparaba para ir volando, pero es interrumpido por Dende quien se mantenía al margen de la situación, Dende. Naruto, ¿por qué no ocupas la teletransportación, Naruto? La tele que dos. Dende. Tú eres la reencarnación del señor Goku cierto Naruto. Sí, pero eso que tiene que ver Dende. El señor Goku tenía una técnica que era la teletransportación esta le permitía ir a cualquier lugar solo sintiendo la presencia de la persona Naruto. En serio y cómo lo hacía Dende. Él solo colocaba sus dedos en la frente y buscaba la presencia de la persona porque no lo intentas Naruto. A ver, dijo este mientras colocaba los dedos en su frente y buscaba la presencia de Mito mientras cerraba sus ojos Naruko. Okasan crees que Touchan lo logre nata. Ay Naruto-kun es muy fuerte, él está más avanzado que yo, pero estoy segura que lo alcanzaré, termino de decir esta con una sonrisa a Nabi. Pero parece que la búsqueda está siendo un fra, pero esta es interrumpida por un grito de Naruto-Naruto. La encontré dijo este para desaparecer bajo el asombro de los presentes dos mientras tanto en la aldea mito iba caminando por la calle pensando en lo que había pasado en tan solo tres días su vida se había convertido en un verdadero caos también al enterarse de lo que sus padres le habían hecho a su hermano y además de que ella sin conocerlo lo había odiado pero todo eso cambió cuando escucho de la boca de los supuestos amigos todo lo que había hecho este después de que se enteraron de lo que era realmente naruto en ese momento esta choca contra alguien que apareció en frente de ella, Mito. Oye, idiota, fíjate, pero esta no termina de hablar al ver a quien tenía delante de ella, Mito. Oh, Oni chan dijo esta sorprendida Naruto. Te vengo a buscar a ti y otra persona más, así que vamos, dijo este mientras le hacía una seña a la pelirroja para que lo siguiera, Mito. Es en serio, dijo esta sorprendida Naruto. Si no quieres, es tu problema, dijo este mientras se colocaba los dedos en su frente y le hacía un gesto para que le sujetara el hombro, lo cual la pelirroja sorprendida lo hace. Naruto. ¿A dónde estás Neji? Dijo este buscando la presencia de Logiperla mientras se concentraba Mito. ¿Quién? Pero esta es interrumpida por la voz de Naruto Naruto. ¿Te encontré? Dijo este mientras ambos desaparecían y reaparecían en un campo de entrenamiento en donde estaba justamente el equipo de este entrenando quienes se sorprendieron al ver a Naruto junto a la hermana de este Gui. Na Naruto Ere! pero este no termina ya que con un golpe del peli negro cayó al piso inconsciente Tenten Gui Sensei. Neji. Naruto qué haces ah, pero este no termina ya que lo interrumpe Naruto Naruto, solo vine a buscarte nada más, dijo este mientras le hacía una seña para que este le tocara el hombro Tenten, oye sabemos lo que te, pero esta no termina al ver la cola del peli negro y solo levanto su mano en donde una esfera de energía aparecía y con voz fría hablo Naruto. No me importa solo vine por ellos dos tal parece que son uno de los pocos que uno puede confiar en esta aldea de mierda. Dijo este asustando a la castaña quien retrocedió al sentir el instinto asesino de Naruto Lee. Da, pero este no termina de hablar ya que es interrumpido por este Naruto. Ya cállate no vengas con estupideces, ahora tú decides Neji vienes o te quedas Tenten. Ten. Neji no me digas que tú Neji. Lo siento Tenten, ten, pero voy con ellos, dijo este sin más mientras sostenía el hombro de Naruto Tenten. Ten. Sabes que si te vas con él te harás un renegado, Neji. Sí, pero en fin, adiós, Tentenle, se despiden de mi parte de Ui, dijo este. Con eso, Naruto desapareció del lugar, Le. Tenten, ten, ¿qué hacemos? Tenten. Ten. No lo sé, tenemos que reportar esto, Le. Ay, ayudemos a Ui-sensei. Mientras en el templo de Kami-sama estaban Inata, Anabi y Naruto esperando a Naruto, el cual se había tardado. En ese momento, ven cómo este aparece con Mito y Neji, Neji. Inata-sama, dijo este sorprendido de ver a su prima con vida, Inata barra Anabi. Neji y Isan, dijeron ambas abrazando a Logiperla, mientras Mito buscaba con la mirada a Naruto, la cual solo sonría al ver a Mito Naruto. Mito neve. Gritó la hora peli negra mientras abrazaba a la pelirroja quien estaba sorprendida al ver a su hermana con la misma apariencia de su hermano mayor Mito. Pe pero qué te pasó Naruto cómo es que tienes esa cola Naruto. Cosas de la vida cierto Touchan, dijo esta mientras miraba a Naruto quien solo asentía Mito. Como que Touchan si nuestro padre es Naruto. No digas ese nombre aquí, dijo este molesto mientras iba a hablar con Dende y Mr. Popo por la habitación del tiempo Neji. Y sama como es que usted también tiene, pero este no termina de hablar al ser golpeado por la ojipela Inata. Neji somos iguales no me llames con honoríficos insecto, dijo esta molesta 7 Neji. Allí Natasa, perdón Inata, pero como es que tú y Anabi tienen esa apariencia Anabi. Es culpa de Nechan, dijo esta de forma simple. Neji. Neechan, dijo esta curioso Inata. Larga historia, pero para resumirla, tanto Anabi y Naruto ahora son hijas de Narukun y Mias Neji barra mito. ¿Qué? Naruto, Sorpresa, tía, dijo esta sonriendo a Anabi. Lo mismo, tío Neji, dijo esta sonriendo Mito. Pepero como. Inata. secreto, dijo esta simplemente en ese momento llegó Naruto junto con Dende, el cual vio a los dos nuevos inquilinos que estarían aquí, Dende. Supongo que ustedes son los hermanos de Inata y Naruto, no Mito. Eto, sí, pero ¿quién es usted, Dende? Soy Kamisama, un gusto, dijo este sonriendo Mito barra neji. Kamisama, Gritaron ambos sorprendidos al estar enfrente de una deidad Naruto. En fin ustedes se quedarán aquí mientras nosotros con Ime-chan y las niñas entramos a la habitación del tiempo para entrenar. Ustedes tienen que quedarse aquí mientras nosotros no estemos. Luego a ustedes los llevaré a Uzu para que ahí entrenen por los próximos tres años y nosotros haremos lo mismo Mito. O oh, Oni-chan donde entrenarán ustedes Naruto. En otro sitio en donde ustedes no aguantarían mucho tiempo por eso que después que salgamos de la habitación del tiempo los llevaré a Usu para que ahí ustedes puedan entrenar con tranquilidad Neji barra Mito. bye, Mito. ¿Pero qué haremos mientras tanto Naruto? Mr. Popo los ayudará a entrenar el día que nos ausentemos, dijo este mientras Mr. Popo se quedaba con ellos mientras Dende junto a Naruto, Inata, Anabi y Naruto iban a la habitación del tiempo Anabi. Tousan que es la habitación del tiempo, dijo la ojiperla con marcas en sus mejillas como Naruto, en donde este solo sonrió al escuchar a Anabi decirle Tousan Naruto. Es un lugar en donde puedes entrenar todo lo que es un año en tan solo un día Anabi barra Naruto. Genial gritaron las dos emocionadas mientras esto sucedía en el templo de Kamisama en la tierra o más específico en la aldea de Konoha el equipo Gui ya había reportado lo sucedido y habían contado de cómo Naruto rápidamente noqueó a Gui para luego llevarse a Neji, el cual se fue por voluntad propia a lo mismo que Mito por una parte Minato y Kusina estaban tristes al saber que su hija su hija se fue pero a la vez alegres ya que el consejo había intentado ingresarla al cryo ya no estando en la aldea estaría a salvo volviendo al templo Naruto junto a su familia ya estaba dentro de la habitación del tiempo en donde empezarían su entrenamiento para ver a qué límites llegaban en esta y hasta dónde podían llegar solos ya había pasado el día en la habitación del tiempo en donde tanto mito junto a neji estaban conversando cuando ambos sintieron cuatro presencias bastante potentes para sorpresa de ambos mito ese es el chakra de onichan y naruko dijo esta sorprendida neji si sí, también el chakra de Inata y Anabi son bastante fuertes, en ese momento se escucha hablar a Mr. Popo Mr. Popo veo que el entrenamiento de los cuatro ya terminó, dijo este en eso ven a los cuatro con el pelo rubio erizado y con sus ropas algo maltratadas a causa del entrenamiento Neji. Inata eres tú, dijo este sorprendido al ver la apariencia de su prima a lo mismo que las de sus sobrinas las cuales todas tenían el pelo rubio y sus ojos de color esmeralda mito. Increíble Oni-chan, dijo este al ver a su hermano con ese poder tan colosal y a la hora su sobrina Naruto. Si en fin vamos a Usu, allí podrán entrenar tranquilos. Por cierto, tu mito, al igual que yo, puedes ingresar a la biblioteca de Usu. Por cierto, cuando ambos estén ahí no salgan hasta que lleguemos allá, hay suficiente comida para ambos, así que no se preocupen, Meji. Pero, Naruto, ¿qué planeas hacer, Naruto? Simple hacer que Usu vuelva de entre las cenizas, dijo este sonriendo mito pero si Oka san nos dijo que uso estaba destruida Naruto, ya no más, es mejor irnos ahora, Naruto, Anabi quédense aquí mientras Hinata y yo vamos a dejar a ellos a uso Anabi barra Naruto, guay. Gritaron ambas mientras Hinata le hacía una seña a Mito para que subiera a su espalda a lo mismo que Naruto con Meji, con eso ambos fueron a uso tras unos 15 minutos de viaje ambos pasaron la barrera de uso sin problemas mientras ambos aterrizaban sin problemas Naruto. Bueno, aquí estamos. En fin, nosotros nos vamos, nos veremos dentro de tres años, Mito. Espera, Oni-chan, ¿cómo es que ahora uso esta levantada, Naruto? Secreto. En fin, busquen una casa, no sé si vivirán juntos o separados. En fin, es su decisión, pero si entrenan no destruyan los edificios, Neji. ¿Y cómo harás con los habitantes, Naruto? No te preocupes por eso, yo lo arreglaré, dijo este sonriendo Neji. Espero que no estés pensando en repoblar de esa manera, dijo este mientras miraba a Naruto quien no entendía de lo que hablaba, por otra parte Inata estaba roja al entender la indirecta una Inata. Cállate insecto eso es personal. Grito esta roja asustando a los presentes Naruto. Imechan cálmate, dijo este asustado Inata. Guay, dijo esta mientras caminaba a otro lado Mito. ¿Qué carácter, dijo esta, en ese momento Neji la miró con una cara que solo decía y tú Mito. ¿Qué miras? Dijo esta molesta también Naruto. La tienes difícil, Neji. En fin suerte, los veremos en tres años, dijo este mientras que él junto con Inata se iban del lugar, dejando solos a lojipela y a la pelirroja Mito. ¿Qué hacemos ahora, Neji? No sé, es mejor ir a descansar y mañana veremos nuestro entrenamiento, dijo este mientras se iba a una de las casas, dejando sola a Mito, a quien le dio miedo quedarse ahí, además de que estaba anocheciendo Mito. Ey, espera, espera, no me dejes aquí sola. Grito esta por otra parte los cuatro Saiyajins ya estaban junto a Dende, los cuales estaban enfrente de Enma -sama, quien pudo reconocer la reencarnación de tanto Vegeta y Goku y a los cuatro les dio el pasa para ir a entrenar con Kaiyo-sama fin capítulo 5. Continuará.